Por eso a mí, cuando los liberales utilizan el argumento de la curva de Laffer, de que estamos a la derecha de la curva del Laffer, para justificar que hay que bajar impuestos, siempre me ha generado cierto rechazo. Porque, implícitamente, parece que están comprando la mercancía de que el objetivo liberal es llevar el tipo impositivo hasta aquel nivel que maximice la recaudación. Y eso de liberal no tiene absolutamente nada. Entiendo la estrategia política por la que se hace esto. Un socialista, un socialdemócrata racional, que quieran incrementar el tamaño del Estado, si es cierto que nos encontramos a la derecha de la curva del AFER, también debería estar dispuesto, como un liberal, a bajar impuestos. Porque ahí, digamos que los dos bandos salen ganando. Los liberales, porque consiguen bajar los impuestos... Qué es lo que buscan al margen de cuál sea su efecto recaudatorio, y los socialistas, los socialdemócratas, porque, bajando impuestos, incrementan la recaudación e incrementan los recursos que afluyen al Estado y, por tanto, incrementan el gasto público potencial. Repito, si estuviéramos a la derecha de la curva de Laffer, los dos bandos ideológicos remarían supuestamente en la misma dirección, que en la práctica ni eso. Porque un socialista puede decir, yo quiero impuestos altos aunque no maximicen la recaudación porque, por ejemplo, arruinan, destruyen, machacan a los ricos. Y valoro más la igualdad, es decir, valoro más que haya menores diferencias entre los ingresos de unos y de otros, entre el patrimonio de unos y de otros, que el hecho de que la economía crezca y de que el Estado tenga una mayor cantidad de recursos. Por tanto, ni siquiera tendría por qué ser cierto que estando a la derecha de la curva del Laffer, los socialdemócratas terminen apoyando bajadas de impuestos. Pero bueno, es cierto que es más fácil que las apoyen. Pero claro, si tú únicamente adoptas esa estrategia discursiva de «hay que bajar impuestos porque estamos a la derecha de la curva del Laffer», repito, implícitamente estás comprando la mercancía averiada de que el óptimo social es colocarnos en ese tipo impositivo que maximiza la recaudación. Y eso es todo lo contrario a la filosofía liberal. Como siempre he dicho en muchísimas ocasiones, si bajando impuestos aumenta la recaudación, es que no los has bajado lo suficiente. Porque el objetivo de un liberal no es maximizar la recaudación del Estado, es minimizarla, es reducirla al mínimo indispensable para que el orden social cooperativo siga funcionando. Y si ese orden social cooperativo pudiese funcionar sin ningún tipo de Estado, en ausencia de Estado, el objetivo de un liberal sería reducir el tipo impositivo al 0%, aun cuando eso signifique que la recaudación es del 0%. O mejor dicho, no aun cuando ello signifique que la recaudación sería del 0%, sino precisamente porque significaría que la recaudación es del 0%. Por consiguiente, el objetivo de los liberales en la curva de Laffer es desplazarnos continuamente a la izquierda y aproximarnos todo lo que sea posible, o incluso alcanzar, si fuera posible, ese tipo impositivo óptimo del 0% el objetivo del liberalismo no es maximizar la recaudación del Estado, sino minimizarla. Pero precisamente porque los liberales quieren reducir el tamaño del Estado y pretenden reducir en consecuencia la recaudación del Estado, siempre que planteen rebajas impositivas, sobre todo aquellas que rebajen, que reduzcan finalmente la recaudación del Estado tendrán que plantear también recortes del gasto público. Y cuando hablo de recortes del gasto público, no me estoy refiriendo a recortar ministerios, coches oficiales, que también, claro, no es que me oponga a ello, sino a recortar servicios estructurales que hoy monopoliza, que hoy presta monopolísticamente el Estado a la ciudadanía. Me estoy refiriendo a devolverle a los ciudadanos la gestión de muchos ámbitos de su vida que hoy pasan por las manos de políticos, de burócratas y de funcionarios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que el Estado deje de controlar el ahorro y las pensiones de todos los ciudadanos para que sean esos ciudadanos quienes controlen su ahorro y su pensión. No digo que esto se pueda hacer en el corto plazo, no digo que se pueda hacer de manera inmediata. Obviamente, para hacer estas cosas necesitas tiempo, necesitas una transición a largo plazo. Pero ese es el horizonte liberal. Menos gasto público... Y menos impuestos. No menos impuestos y más gasto público. Eso a lo que conduce es a la bancarrota del Estado. En definitiva, primero, la curva del Laffer existe. Segundo, la mayor parte de las economías probablemente no está a la derecha, sino a la izquierda de la curva del Laffer. Tercero, estar a la izquierda no significa que hay que subir los tipos impositivos. Significa que no estamos suficientemente a la izquierda. El tipo impositivo óptimo desde una perspectiva liberal no es aquel que maximiza la rapiña del Estado sobre los ciudadanos, sino aquel que la hace desaparecer. Y por tanto el tipo impositivo óptimo es del 0% o cercano al 0%. Porque ese es el tipo impositivo que maximiza la libertad de las personas. Y el objetivo de un liberal, la optimalidad social para un liberal, es la máxima libertad posible para todos. Y cuarto, precisamente porque si el objetivo es minimizar la recaudación del Estado, si el objetivo es bajar impuestos progresivamente hasta que el Estado se quede sin capacidad para parasitar a la ciudadanía, siempre que los liberales planteen una rebaja impositiva que reduzca, porque debe reducirla, la recaudación del Estado también tendrán que plantear recortes, reducciones del gasto público. Es decir, de cómo dispone el Estado esos ingresos que arrebata a la ciudadanía. Si ya no les arrebata a ingresos, evidentemente no puede disponer sobre ellos. Menos impuestos, menos gasto público, menos Estado y, por tanto, mucha más riqueza en manos privadas y mucha más sociedad civil.